Mañanita caminando al fresco y, y bueno vamos a ver a ver el paisaje que nos rodea en el día de hoy. Che acá estamos con el sol de frente comenzando el día no veo nada pero ustedes seguramente me ven estamos nuevamente en cabriel en este parque espectacular de la comunidad valenciana vamos nuevamente camino a las hoces de cabriel pero por otra ruta, la de cuchillos, voy a mostrarles un paisaje alucinante en el día de hoy con un nuevo grupo de aventura que les voy a ir presentando persona a persona todo este equipo fenomenal de compañeros, colegas y amigos con el que vamos a recorrer esta fantástica aventura en el día de hoy me ven yo no los veo pero muchas gracias por estar acá acompañándome en este nuevo vídeo voy a buscar las gafas porque si no va a ser imposible disfrutar de este paisaje ahí están las famoses, famoses, famosas famosas famosas oces de Gabriel. Decime, decime, ¿dónde están los cuchillos? ¿Dónde están los cuchillos? <risa> <Eso bien. risa> eh, Las piedras que están en vertical Sí, hasta ahí vamos a ir Bueno, ahí están los primeros cuchillos De Gabriel Vamos a estar caminando por ahí arriba dentro de un rato Aunque usted no lo crea Bueno, y les voy presentando al equipo Estoy con Eva acá Hola ¿Local jugas hoy, eh? Sí, hoy jugamos en Requena en casa. Así que estamos por acá de recorrido haciendo una rutita, 10 kilómetros, y vamos a estar recorriendo un poquito Requena también. Vamos a comer ahí. Claro. Estamos contando a la gente y mostrando un poquito tu tierra. Claro, vamos a ver primero naturaleza y luego ya veremos un poquito también Requena. Así que bueno, vamos a estar paseando por acá. aprovecha y decirle a la gente tus redes y dónde pueden encontrar todo lo que escribís. En todas las redes sociales soy Meraviglia Blog y el blog es meraviglia.es. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo. ¿Qué tal? ¡Ostras! Estoy impresionada, de verdad, qué bonito. Para yo, sí, que hay de más súper puro, ¿eh? Sí. Y solcito, nos tocó de todo. Bueno, hace fresquito, hace rastro. <risa> Bueno, vamos bajando un poco, parece. Vamos a tener que subir, seguro. ¿eh? Pues voy documentando que de allá venimos, de allá, acá, y ahí vamos. Este camino ¿Sí? Está muy complicado. ¿eh? Yo les digo que vengan con fuerzas ánimo mucha confianza y paciencia que lo bueno cuesta estamos acá con un miembro de la familia de eva contame un poco qué estamos haciendo dónde estamos a dónde vamos de dónde venimos pues venimos de requena dónde vamos ya veremos no. que nos perdamos hoy pero bueno. bueno, estamos en los cuchillos del Cabriel. Los tenemos ahí atrás. Los tenemos ahí atrás, Cuchillos, cuchillos no cortan, pero es una roca vertical y es muy bonita. La verdad es que estamos teniendo una ruta. Sí. Tenemos la suerte de que nos traigas. Tenemos cabras, uh -huh. que sí. no es mi hija, son cabras de verdad de aquí. De... Estuvimos de... ahí filmando, sacando unas fotos. Nosotros estamos haciendo camino de cabra. Exactamente. Estamos, sí. estamos yendo por ahí, por unos caminos, por los que nos está llevando. Pues nada, vamos a, vamos a seguir, a ver si llegamos al almuerzo Si un, un, bollo, un bollo de, de requena, se llama. Me sirvió mucho, estuvimos hablando y ya me dice... Mira, que... pues bollo típico de requena. No ah, me vale, ahí está. Y ahora ya, ya, ya, Bueno y esto es completamente, tenemos de todo, a este caballero le voy a preguntar por la cerveza porque he visto por ahí que usted postea mucho sobre cerveza, Cuéntele a la pues gente sí. cuál es la cuenta y dónde lo puede encontrar en Instagram. Bueno pues yo tengo la cuenta de Meraviglia Beat que llevamos solo unos meses, hemos arrancado ahora y nada junto a mi hermana de Meraviglia de turismo, pues a mí como me gusta la cerveza y viajar pues no lo he venido. pasa mal, ¿eh? no lo pasa mal no, y así pues <risa> estoy probando muchas y lo comparto con la gente para que me den sus consejos y que las prueben también. Y a ver, de España, ¿qué cerveza recomiendas? Es que muchas, ¿eh? sí, sí, no, sí. Hay, no hay que mojarse. Sabes que tengo un amigo, Orlando, que estuvo unos días acá en Valencia y hizo un video en YouTube de la cerveza que más le gustaba de, de España. Por eso te pregunto a vos, que estás probando unas cuantas, a ver si te yo mojas. Estoy... Comerciales hay muy buenas y por ejemplo la Galicia está muy rica. Pero yo ahora estoy con las artesanales. Coincidimos. Estoy... Sabes que en el video probamos, yo probé y probó él. Los dos coincidimos en la Galicia, así que somos tres ya. No, no será por nada, o sea que si vienen para, para España ya sabe que tienen que probar la Galicia. Y lo siguen al caballero que está ahí posteando mucho sobre, sobre cerveza. Wow, qué paisaje, por Dios. Impresionante. Impresionante. No, no, es que no hay ruta. Es que no hay ruta. Bueno, y acá estoy con David Che. Sí. Yo debo decir que está un poco más en alto. No es que sea más alto que eso, eh. estoy aquí en un reborde alto. Así, qué, qué bueno, ¿eh? qué pues, espectacular, espectacular. ¿Qué lugar? Los cuchillos increíbles, eh, hemos visto cabras muy bonitas, o sea, la naturaleza aquí increíble y parece que tienes que irte a miles de kilómetros para encontrar algo así y lo tienes al lado de tu casa. Tal cual, tal cual. Bueno, él sí que se ha tenido que ir miles de kilómetros, pero... <risa> <risa> es verdad, es verdad. Che, qué buen estado físico, porque estuviste el fin de semana pasada en Vendimia. Sí, pero bueno, fue poco. Fue solo las mañanas, por las tardes no pudimos, pero bien, poco a poco. Que decimos la gente que, que juega de local acá. Aquí juego, aquí juego en casa, pero bueno, en Valencia también. Como estoy en un sitio y en otro, yo casi siempre en casa. decirle las redes sociales a la gente para que... Pues si nos queréis ver, buscad Meraviglia Blog, en tanto Instagram, Twitter y, y Facebook, y nos sé, encontraréis, y el blog también. recuerden que les dejo acá la lista de videos, vídeos de toda españa para que disfruten de los distintos lugares que vengo visitando en la comunidad valenciana y he visitado en toda españa así que no se los pierdan pasen por ahí que no se van a arrepentir. arrepentir se supone que esto es un camino no? <risa> ¡Guau, guau, guau! ¿Qué tal? ¡Guau! Wow, aquí disfrutando de los cuchillos. Lo de alfilo de la navaja se queda corto, ¿eh? Esto es alfilo del cuchillo. En dos palabras, impresionante. La aventura está siendo magnífica, pero vamos, que es impresionante. Pues hasta acá llegamos. Por acá se rapela, pero no trajimos cuerda. Así que este es nuestro... Punto final, acá en la Ruta de los Cuchillos. Estamos encarrilando el regreso. Miren la madre tierra lo que nos da, o sea, paisajes increíbles como estos que estamos disfrutando en el día de hoy. Wow, estoy súper feliz. Espero poder compartir con ustedes la magia de estos paisajes. Y, y animarles a que pasen por los lugares que tengan cerca y que los llenen de aire puro, alegría, naturaleza y energía que es lo que toca en estos tiempos. Así que lo mejor para todos ustedes. Gracias por acompañarme y vamos a seguir un poquito más con esta aventura. Ahora vamos a visitar el búnker. Hay un poco de eco. Ahí, bastante profundo. Completo este paseo, ¿eh? Tenemos de todo. Qué bueno. Bueno, estamos acá ya volviendo, vamos a ir a comer ahora y estoy con Chris que me acompañó en toda la ruta. Una salvaje total, ¿eh? Pero totalmente, de hecho... Ha sido una ruta de cabras locas, porque hemos, hemos eh, andado y trepado por caminos que normalmente la gente no pasa y son caminos de cabras, de hecho acabamos de ver dos, una madre y un cachorrito, una, una cabrita. Totalmente, Sí, nos metimos ahí montaña otra vez para llegar a unas vistas increíbles. Increíble, con unos cuchillos hemos estado al filo de la navaja, porque los cuchillos eran ¡wow! una maravilla de la naturaleza. La verdad es que conociste un lugar, me contabas, impresionante. Me ha encantado, me ha encantado. Yo había venido por, por los alrededores, pero no me había metido nunca en el corazón de las ocios del Cabriel y vale muchísimo la pena. ¡Vida salvaje loca! Es fantástico porque hasta vos, que conoces un montón la Comunidad Valenciana, siempre encontrás un rinconcito nuevo, Valencia, no un, Siempre. un punto de vista distinto. Me chifla, me chifla conocer mi tierra, hacer turismo de cercanía, eh, turismo kilómetro casi cero de, de proximidad y Comunidad Valenciana sitios maravillosos por descubrir. Así que bueno, vamos a seguir paseando. Bueno, vinimos a comer a R Requena y acá estamos paseando un poco por el pueblo. Así que aprovechamos a disfrutar un poco y, y a darnos el premio después de toda la ruta. ¡Oh! por los paisajes que estuvimos viendo. De Requena ya les hablaré más adelante porque vale la pena hacerlo en otro vídeo. Pero me despido diciéndoles lo de siempre. Vivamos el presente con alegría porque lo importante no es el destino sino el camino. Nos vemos en el próximo vídeo.